Y parte de una oportunidad, estamos aquí. Gracias también a la teleoperadora de Nordeste por confiar. Señores, estamos aquí en Los en lo Osobrosos. Mucho contenido, muchas cosas interesantes, como todos los días. Así que usted no se despegue de su, de su canal favorito, Canal 10, de claro, 4 a 5. Que lo que. La y como ustedes vieron ya ahí en, en la introducción del programa, está la bellísima y hermosa Camila, que allí estaba un poco estropeada de see. todo el va y ven de la Semana Santa que eh, los muchachos la pasaron trabajando. Así es. Eh, como información e información, información para, para toda, toda la, la nación. nación. De parte de... de este gran elenco de profesionales, incluyendo a nuestro productora y también nuestra compañera productora y comunicadora Joanny Paulino, que, que fue parte de toda esta experiencia. Cuéntanos cómo, cómo te fue. Me eh. no, fue muy bien, fue una experiencia bastante... Eh, amplia en cuanto, a la, en cuanto a la del año pasado, en donde Angel y yo solamente trabajamos esta zona de San Francisco y eso de la provincia. Y en este ámbito de ser un poquito más lejos, pude conocer muchísimos lugares, desarrollar un poco más, conocer personalidades como alcalde, diputado, entre otros políticos de esa zona. También no solamente en, en el caso del área turística de las terrenos amanas, sino también de los barrios, de las personas, de no solamente lo que vemos en televisión o en reportajes, sino un poquito más de cómo es el pueblo, cómo se comportan, si las autoridades hacen lo que debidamente tienen que hacer con este pueblo. Y fue una experiencia bastante bonita y que gracias a la empresa Telenor, también a los muchachos, a los encargados como Joani, que nos tuvieron en cuenta, tanto a mí como a Angel de nuevo, y darnos la oportunidad de poder participar en esta Semana Santa. Así es, así es, el operador del Nordeste eh, es una cuna para aquellos que les gusta la comunicación, el periodismo y, y los reportajes. Eh, gracias, siempre agradecido de, este, eh, de esta empresa, porque siempre se toma en cuenta lo que es los talentos que van subiendo. Y gracias, siempre voy a agradecer a nuestro hermano Génesis Ariel Méndez Conocido como Genoman, que fue el que lo impulsó aquí. Inmediatamente pasamos a presentar en la voz en off, el dueño de todas esas adultas mayores, pasadas de 60 años, que están enamoradas locamente de él. ¿Eh? Aquí está Jesús Daniel Villalona. Hola y saludos a todos. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes a toda la gente que nos ve hasta ahora por el canal 10 de Telenor. Los osobrosos está en el aire. Bueno. Eh, sí. A la producción tiene que ponerme una foto de mañana en adelante de este personaje, de, de, de este Villalona. intelectual, no. ahí cuando le vaya a hablar usted le, pues, atención, le presenta ahí, porque, Darwin. Eh, atención Darwin, hágame una foto a Villalona y peluche grafi y Oye, me lo ponen peluche. ahí, claro, amable porque, sabes, hay mujeres que están solteras, tú ves, mm. Y quieren un. Se favor, vuelve loca, loca con la voz de Bellarona. Dios mío, qué quince está detrás la, no, la trae trae esta voz Ella ha, sal, ella claro. ha salido ya. Miren, eh, no, no, pero hay que ponerlo. Hay que sí, sí, Que sí. Amable Miren. no quiera, pero hay que ponerlo. Miren, eh, precisamente esta Semana Santa, la cobertura de la Semana Santa, que ocurrió un hecho Usted que fue. Usted tiene que casar ya también. En las redes. Que fue la entrevista a sorpresa que le hizo Angel Lizardo a Santiago Matías. Sí, ahí están los numeritos, ¿no? Pero eh, eh, Angel yeah, yeah, yeah, yeah, le dio una alegría cuando. <risa> no, pero <risa> no, no, no, eh, no, no. fue sorpresa, fue sorpresa, fue, fue, realmente sí. fue. Tú sabes que tú eres, un, tú eres un seguidor neto. Fue la sorpresa, la, porque mucha gente me estaba diciendo, y tú te asustaste, lo que pasa que yo estaba despidiendo ya el. el el reportaje, uh -huh. yo lo estaba despidiendo. Sí. Bueno, ahí está Camila de este tío. En Entonces, estábamos en vivo. Entonces, cuando ya estoy despidiendo, que me volteo, él me está mirando. El primero miro a Camila. <risa> y él me está mirando, como quien dice, y no me va a entrevistar, como quien dice, dime. Y me está mirando con la carita que ahí pone, tú sabes, de, de, de yo no fui. Y yo me sorprendo porque tú, uno está haciendo un reportaje, lo menos que tú tienes que tú te vas a topar y que con Santiago Matías atrás. Lo, lo último que yo tenía era eso. O con, o con el ARF, un ejemplo. Entonces, por eso me sorprendí, porque no me lo esperaba. Fue de repente, sí, y no fui no. yo que lo busqué, fue él que sí. se frenó y se bajó el cristal. Papá Y, Dios te ayudó y, y estaba esperando. Sí, Ajá, papá, papá Dios te ayudó, pues, siempre pone su cosa. Claro. ¿Tú me entiendes? Nosotros realmente estábamos pendientes, como él, lo, él tenía los eventos más importantes en la terrena. Estábamos esperando por lo menos verlo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Claro. Pero él no, no llegó. También, él, él llegó de repente. Una y una queja a, a nuestro hermano Jorge Luis también, que no quería echar para atrás. Él lo echó para atrás. Eh, y ella le dijo, no sí, es acá. Eso fue, eso fue un para la chelta. Le echó para atrás, para yo, pa yo salir con el hombre. <risa> acá ¿cómo es. Que por cierto él compa ha compartido varias veces ese cortecito en la historia, Me gustaría que lo ponga adelante. Sí, no lo no, no cuenta con eso, pero eh, lo, puse, lo puso, en la historia que es lo importante. Bueno, eh, pues, no y, y debemos destacar que hay muchas personas que están oscuros de lo que es la personalidad de Santiago Matías, que es muy diferente sí. a lo que él vende en las redes, de tipo chimoso. Eh, nosotros lo íbamos a abordar allá en las terrenas y, y estaba un poco cansado. Sí, no, ahorita nos saludó bien, ahorita es porque es, más, tinto, es, más, amable. es más, más, sí. más amable. Y más atento, lo, lo que pasa es que obviamente tú entiendes, cuando tú tienes un, una gran cantidad de gente tuya, claro, arriba. Claro. es, muy, es muy diferente. No, pero es una buena persona y siempre está aportando a lo que es eh, eh, el talento de la juventud, de, de exponerlo. Porque antes aquí en este país, hay que decirlo, antes de Santiago Matías no había oportunidades uh -huh. eh, para los jóvenes. Y él, ha, y él ha abierto una plataforma sí. que no, no tanto es lo urbano, sino de último minuto, que es un periódico digital que se ha posicionado en, en, lo, en los números más importantes del país. ¿No entiendes? Que eso es lo importante. Llegó el Pinto, que no salió de Semana Santa, pero hay que entenderlo porque él siempre va.